Hola, hola, buenas tardes, aquí van comentando un día soy la Taberna y hoy volvemos con un nuevo domingo de Blood Bowl Vamos a disfrutar hoy de nuestro penúltimo partido de los partidos clasificatorios para la Copa Blood Bowl Probablemente, probablemente, como ya, bueno, recordamos al marcador, tenemos la clasificación asegurada, vamos segundos con un 5-1 a nuestro favor Cinco victorias, un empate, cero derrotas y nos quedan dos partidos. Este que lo jugamos contra los Glorious Seahawks, que van 6-0. Es un equipo élfico muy potente que veremos a ver qué tal está ahora. No tenemos más testicas, pero bueno, tampoco vamos a revisar la agenda. Y no tenemos dinero para la Pisonadora, que es un fichaje que queremos hacer para calentar o tener un poquito de presencia ahora de cara a la Copa Blood Bowl. Pero... Nah, no puede ser. Así que les vamos a regalar un montón de presupuesto para este partido y veremos cómo está. O sea, teniendo nosotros un balance de 5-1... Pero por debajo de 150.000. Todo el dinero que haces también se le dará a tu oponente. Uf, feo. Claro, y ellos tienen... Uy, boah, wow, un jugador estrellador farpaso largo. Bueno, veremos a ver qué tal. Nosotros... Tranquilidad, calma Veremos, veremos Bueno, hay que gestionarlo Es un partido normal, común Como los que hemos jugado ya hasta ahora No hay que tener presión Calma, es eso Si tenemos la clasificación asegurada Yo creo que perdiendo los dos no nos comprometemos a nada Lo mejor es no perderlos, obvio Pero bueno, encima jugamos en casa. Este partido hay que salir a ganarlo O sea, bueno no nos podemos dejar esto Ahí en, en En el trastero Vale, bueno Vamos a sentarnos Está eligiendo él Vale, defendemos Me gusta Vale, ok Sí, estamos bien colocados Estamos bien colocados Validamos configuración en el banquillo están los dos más pochetos, ¿no? Sí. 14. Vamos a cambiar este. Este, este, este bolsillo tiene más. Más experiencia. Y este tiene más experiencia que este. Vale, dejamos los que menos experiencia tienen en el banquillo. Y ya está. Validamos y para Me gusta. Vale, pateamos. Aquí, en el centro, para no fallar. ¡Hala! a volar. Oh, y su jugador estrella la recogerá Motín generan violencia y al al resto de jugadores Ambos pierden un turno Uf. Oh, bueno, vale Turno 2 Ya con el primer turno perdido A ver qué tal nos movemos Qué movimientos hay No sé si el otro equipo El equipo del domingo pasado Era también de De Altos elfos, creo que no que era otro tipo de. Por las armaduras. La verdad, no lo tengo yo ahora en mente, pero.. Claro, de un domingo a otro pues se, se pasan, ¿no? ¿Este, qué, ¿Qué tiene este? ¡Oh! Perdió el balón. Buah, ¡Wow! te vas a tirar. Claro, te la vas a jugar la segunda tirada. ¡uy! ¡Oh, y aún así fallas. ¡Oh! Vale, vale, esto me gusta mucho. A un dado, ¿no? Este es el problema. Aquí tenemos dos dados. No, tenemos un dado también. Vale, vamos a acercarnos. En ambas posiciones. Esto está muy bien para nosotros. Vale, perfecto. Dos dados. ¡Uh! Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Empezamos muy bien. Primer placaje y un cao. Perfecto. A ver, ahora, ¿cómo nos vamos a mover? No Vale, bueno, este es el problema Siempre, aquí me falta Gallas, Vale de, Vale Yo tengo bloqueo y el no Vale ¿Por qué hace falta activar a Gallas. No lo entiendo Ah, oh, porque tiene 4 de fuerza, bueno Perfecto, Vale, maravilloso Vale, nada, lo matamos no, no, y ya está chulo. Ok No sé si recuperar la posición o dejarlo aquí ya con este aislado Vale, así estamos, bien Vamos a venir aquí al centro a cerrar con este Ellos aún tienen, vamos a irnos un poco para atrás De hecho, para, para tener distancia y no comprometernos demasiado. A un dadito es peligroso esto. Vale, ni tan mal. Pero nos quedamos. Eso es. Bien. Vale, y agrupamos ahí en el centro para tener buenos placajes nosotros. Y este está muy bien porque es este y este. Vale, maravilloso. Oh, perfecto. Aturdido. Vale. Vale, y con este igual, vamos a venir, aprovechamos, venimos aquí a cerrar el centro, a más o menos a la misma altura que este Vale, y ahí ya tenemos posiciones desde la que tirar Vale, sí, perfecto, perfecto, perfecto, estamos bien puestos, no, no hace falta más movimiento Vale lo debería coger el jugador estrella, obviamente. O bueno, te diría que es lo normal. A ver, vale. Dios, ¿qué mano para tiene este? Ah, vale, el receptor. Tiene un guante ahí bien grandote. Uf, digo, vuelve a fallar y a este lo, lo tiran al banquillo hasta el fin de los tiempos. Vale, ok oh, No lo hemos pillado, en serio Y llega aquí Como tiene Elfos con fuerza o sea ¿Cómo en qué mundo y en qué momento Tienes dos elfos? Porque ha conseguido sacar Dos elfos con fuerza, cuatro wow. Vale Nuestro turno, ¿este hombre también tiene fuerza cuatro? No, digo, menos mal Vale, vamos a jugar con el de agallas Perfecto Vale, y nos vamos a quedar por aguantar el tipo. Vale. Maravilloso. No tenemos muchos más placajes. Nos levantamos aquí. Vale. Agallas. Perfecto. Perfecto. Maravilloso por nuestra parte. Toma ahí. Venga, lo que se pueda. Bien. Vale, vale. Aturdido. Perfecto, perfecto. Ok, ¿cómo nos vamos a mover ahora? No quiero liberar el centro. Pero aquí tiene mucha gente él. A ver, lo ideal es poder con este sacar este de aquí. Y desde aquí empujarlo para allá. A ver, vamos a mover esto. Con esto tengo... de el defensa que me apoya Es un dado, tengo la segunda tirada Venga, está bien Maravilloso Vale, voy a llevármelo con este Bien, con el golpe poderoso Estamos muy bien Aturdido Podemos volver No me sale la cuenta volver Pero voy a presionar un poco el balón Voy a acabar de cerrar aquí. Voy a meter este Blitzer aquí. Perfecto. Y este Defensa lo separo un poquito. Me dejo aquí el hueco este. Vengo aquí. Como este tampoco me preocupa. Voy a venir aquí para cerrar que tengo los Defensas. Perfecto, y así más o menos ya tenemos... Vale, vale, vale Ya tenemos una segunda línea con los dos corredores que Tenemos esa salvaguardia que siempre nos dejamos tengo una primera línea bastante cerrada Y ellos tienen mucha gente en el suelo Estoy aquí amenazando balón Vale, ok Está bien Vale, sí, nosotros podemos venir aquí a cruzar el balón Y además tenemos un placaje por lo menos Dos, podemos venir aquí a cargar Si no se posiciona aquí Lo ha hecho, vaya, no me lo esperaba Vale. Vale, está viniendo con gente aquí para tapar y que yo no me pueda ir. Vale, ok. Ahora hay que ser. Aquí hay que ser muy inteligente con los placajes. Y no me va a seguir. ¡Oh, sí que me han seguido! Uf, eso es un error por su parte. Vale, vale, vale, vale, ok, ahora. Seamos listos Vale, ok, con este me quito a uno de encima Perfecto Aquí, y tú Oh, ah no, ahí no lo puedo tirar, vale Vale, nosotros vamos a seguir Perfecto Ahora, nosotros aquí Claro, tú no me vas a apoyar Perfecto. Vale, y vamos a seguir. Bien, un nunca. Perfecto, perfecto, perfecto. Esta gente tiene mucho banquillo. Eso lo tenemos que mirar. Uno, dos cambios. Vale. Vale, aquí. Para ir a más uno. Perfecto. Vale, aquí te saco de zona de balón Yo te voy a seguir Voy a venir con este aquí No, es que me sale a cuenta venir y empujar con el Matatrolls Vale, o sea, tengo que reventarlo a la primerita Vale, perfecto Aquí Bien, lesionado, bravo Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo hoy estamos muy bien, muy bien, muy bien Hemos salido a jugar duro, fuerte Con energía, con ganas Como nos gusta, eh, cuando estamos bien ah, Se disfruta mucho el Blood Bowl cuando salen las cosas Vale, vamos a venir aquí a cerrar con este hombre Vamos a venir aquí a apoyar, pero sin coger el balón Esto es importante y ahora vamos a ver si podemos acabar de cerrar aquí vale a un dado no la jugamos yo tengo bloqueo y él también vale y aquí qué tal un dado y aquí un dado también venga vale, se celebra Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Este matetro lo vamos a dejar aquí para poder empujar a este en caso de que se levante y no se escape. El huye. Vale, pues nosotros. O sea, esto, este touchdown es nuestro, pero de calle. Somos capaces de desatascar esto de aquí. Si se levantan con estos, es echarlos fuera y tener una posición favorable para salir corriendo con el balón. Vale. Que ya lo tendríamos que pasar mal. Lo tendríamos que pasar muy. Uy, uy, uy, uy. Mira, bien. Ok, se salvó. Lol. Ah, vale, de aquí a aquí. Vale, ok. Se salvó. Vale. Perfecto. Vale, ok. Y no vas a jugar tú con nosotros. Vamos a primero coger el balón. Eso es lo primero de todo. Vale, y vamos a colocarnos aquí. Bien, bravo. Y ahora nos podemos colocar con todos los defensas posibles. No. Fuck. Vale, pues nada, vamos a cerrar. O vamos a tratar de cerrar en corto. Para que él no pueda venir a ahogarnos. Hasta aquí podemos llegar... vale, y la idea es hacer el primero hasta aquí bueno, mira vale, lo alejamos bien Toma ahí vale, bueno, aquí lo dejamos bien cerrado y ahora el siguiente movimiento va a ser aquí, vale el siguiente movimiento va a ser... Uf. Mm. Vale, aquí, pues nada, vamos a entrar en contacto directo. A ver si con eso podemos proteger el balón. Vale, arriba, mijo. Aquí. Agallas, dale ahí, eso es. Yo tengo bloqueo y el no. Luchar. Oh, qué mala leche. Vale, vamos a sacarnos este de aquí A ver si lo podemos meter aquí Uf, no oh, Venga, va Vale, y vamos a seguir Ok Y con este Ya hemos gastado el Blitz Sí, con este señor nos vamos a colar tal que aquí Y con este señor Vamos a hacer la cobertura hasta aquí En esta de la caja, vamos a jugar los dos a por ellos Vale, me parece correcto Bien, perfecto Vale, y con eso ya lo tenemos todo cerrado Miedo tengo de estos tres porque sí que pueden llegar hasta allí Claro, este es el, entre comillas el que más ha dejado Estaba, pero sí que tienen acceso Vale, tú has llegado ya a zonas de defensa Uf, Vale, te juegas los a para... Ah, pero no has tirado el placaje Ah, te lo vas a jugar con este hmm. Vale que son es difícil uh, Ah, vale, porque si no pierde turno Vale, vale, vale, vale si no pierde turno Ah, pues nos ha venido genial que fallara ese Hola Nos ha venido genial que fallara ese Esos dados de plagaje ¿eh? Que fueron a empujar Y así nos podemos situar mejor Vale, movimiento inútil para ellos Joder, que se nos escapan todos tú Vale, perfecto, bien, ¿cómo vamos a desatascar? Mm, mm, mm, mm. Con este corredor aquí, me gusta Vale, tiene esquiva, bueno, no pasa nada Ok, vamos a decirle que sí Vale, y nos situamos ahora contigo aquí, sí Pero... no Ah, sí, sí, tenemos placaje Vale, vamos a seguir Y seguimos metiendo presión Aquí en esta zona Vale, maravilloso, aturdido Nos quedan aún así dos turnos Para continuar aquí Trabajando Les Levantamos Vamos a placar aquí Esto debería ser un placaje regalado No Vale, vamos a placar aquí con el blitz. Sí, y nos quitamos a este de encima. Oh, en serio. Vale, pues nada, vamos a seguirlo. Este defensa aquí no me parece mal. dado, venga, hay que jugársela perfecto, maravilloso, maravilloso maravilloso bien, venga vale, aturdido perfecto, esto nos viene, genial vale, estos es a dos dados perfecto aquí bien alejado y nosotros nos quedamos en el sitio bien Claro, ahora la cosa es ¿Dónde vamos? ¿Hasta dónde podemos movilizar este hombrecillo? Ok, vamos a movilizarlo hasta aquí oh. Vale, hasta aquí Y nosotros vamos a ubicarnos aquí Aquí una más Uh, y si nos alejamos No, aquí mejor Estamos más o menos protegidos Tenemos esta defensa aquí Creo que tienen que pegar demasiada vuelta como para llegar Vale Y ahora vamos a meter esta aquí Que es un dado Vale, nada. y los dos tienen bloqueo Así que nada Vale, para adelante, fin de turno Feo, eh, esa ha estado fea No me ha gustado Vale, se juega en la por ellos Entra y sale De zonas de... ¡Oh, bien! Se cayó en la por ellos Se cayó en la por ellos, dime que repites Y te caes otra vez ¡Ah! Bien, y me empuja Y me empuja hacia allá, maravilloso Maravilloso, maravilloso, nos viene genial eso Pero nos viene genial eso Hijo, ¿dónde te sentaste? ¿Por qué te has puesto ahí? ¡Ah! Bien, ahí con el placa ¿Te voy a tirar a la calle? Vale, turno 7. Vamos a aprovechar. Vamos a tirar a este hombre a la calle. Sí, sí, sí. Ah, no. no, no. Ah. ¿Dónde nos tenemos que colocar? Aquí está bien. Aquí solo apoyamos un placaje Vale Vale Vale, maravilloso Y te seguimos Ahora a tu casa Una solo Un dado nada más Bravo ahí con las agallas Dale A su casa, se esquiva lo que quieras Uy, ¡Oh, se queda cao Maravilloso, maravilloso, maravilloso Bien Vale, omitimos, no está igual Ok, ¿cómo vamos a desatascar esto por aquí? Va, vamos a aprovechar Ok, este aquí Este Placaje aquí es bueno Es muy bueno Vale, lo movilizamos hasta aquí Ah no, pero ya hemos gastado el Blitz Ya hemos gastado el Blitz bueno, nada, con esto nos vale entonces. ¿Podemos sacar esto aquí? no El bueno sería este aquí. Vale, perfecto. Eh, y seguimos. Dejamos este libre, nos da igual. Al pozo. Nada, perfecto. Vale, pues nada. Como tampoco... Te uh, sí que tenemos. Vale. Vamos a aprovechar. O sea, hay que meterle el máximo número de placas posibles. Además, ahora que nos están bendiciendo los dados... Vamos, vamos a tirar una segunda tirada... Nah, perfecto! Vale, o sea, cuando se puede, se puede... Y hay que ir a por ello... Perfecto... Nah, y touchdown ¡Maravilloso! ¡Dale ahí! ¡Anota! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡1-0! ¡1-0! Muy bien, la verdad es que los dados nos están bendiciendo muchísimo... Estamos sacándole partido... Está yendo bien... Un, un lesionado, tres noqueados, se levanta uno Vale, perfecto, nosotros no tenemos nadie fuera vale, vale, vale, vale, vale, nada, y validamos así y volvemos a defender, nada, ¿eh? va a quedar un turno nada más Uff, qué mala patada Ah, digo, No cómo va a llegar ¿Ambos equipos ganan un turno otra vez? What? Bueno, mira, yo qué sé, más turnos para pegarnos. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, tranquilidad, eh. Es un equipo de elfos. A lo mejor se nos gira la tortilla, no, se nos cuela alguno y con eso nos entran, eh. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de jugadas. Que siempre se. Uy, está ignorando el balón. Ah, bueno, a lo mejor lo con este. Con línea, no creo. Ah, pues sí. Vale. Y usas el blitz en el lado contra el balón. No me gusta ese tipo de jugadas o no. No sé, o sea, soy muy clínico en ese sentido, ¿no? De, de definirte mucho ya para un lado y aprovechar los recursos. El blitz. Es, solo teams uno por turno y es... ¿Cuántas esquivas ha jugado? ¡Ay! ¿Hola? Es que es una locura vale, vale perfecto. perfecto al pozo sentadito uh, lesionado vale, ah, perfecto estamos, que nos salimos gente te iba a decir, voy a apretar el balón pero voy a quitarme a esta gente de en medio y ya está bueno, así mejor, de hecho 83% de agallas, dale ahí tírala Oh, bien No Uy. Bueno, bueno, estamos bien, estamos bien Vale, nada, vamos a acabar de cerrar a este hombre Vale Buf. Es que le hemos dado Todo el centro tú. Voy a echarme para transfer el matatrolls Para ver si podemos pillar a alguien Vamos a cerrar aquí Y ahora apoyaremos este aquí Y así más o menos tenemos Cerrado el centro, sí, vale, tenemos huecos Pero bueno Nos acabamos de rejuntar Si sí, se nos cuelan por ahí No pasa nada Y cerramos aquí. Y ya está. Que la línea más o menos esta está bien. Bien hecha. Bien cerrada. Protegida. Mucha, muchas carambolas se tienen que dar como para que. El, porque este hombre no sé si llega, ¿eh? Directamente. Se tiene que jugar las dos esquivas. Tendría que dar el super pase. Este siendo su último turno. Nosotros estamos lo suficientemente cerrados como para que eso no ocurra. He tirado el blitzer a unas malas, pues puede seguir, puede interceptar el balón o lo que surja, pero. Nada, fuera de eso él no tiene opción ya jugar esto este turno. No, lo, lo hemos hemos protegido y hemos cerrado bien, no pasa nada. Nada, encima gasta el placaje, nada, nada, muy bien. Perfecto. Bien, perfecto. Vale, mejor, <ríe> mejor. Ahí te esperas. Te voy a tirar. Te vas a tu? Este se va a su casa. Oh, dará el pase. ¿Se la jugará? Sí, sí, sí, sí, sí. Tiene toda la pinta. Ah, no, va a cerrar una... Uy, qué raro. Bueno, yo qué sé, sin presión, ¿sabes? Qué lástima no llegar hasta aquí eh. con el Matatrolls. Qué lástima. Vale. Este es un placaje muy bueno para nosotros. Aquí y seguimos. Vamos, está el balón. Está ahí. Oh, otro caos Perfecto. Omitimos. Vale. Nos colocamos aquí por hacer el apoyo. Y vamos aquí. Dos dados, perfecto. A la calle, a la calle, a la calle, la calle. Encima lesionado, encima te va lesionado. Te va lesionado. Uh, no lesionado, no, no, no, no, señor, muerto. Este equipo se va a clasificar para jugar la Copa Blood Bowl, pero va a ir, bueno, bajo mínimos no, lo siguiente. Ah, perfecto. Vale, vamos a venir hasta aquí para hacer el apoyo. Ahí mata a trolls, agallas, perfecto. Vale. Maravilloso. Tenemos la caja de nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, nada. Y a ver cómo podemos jugar por aquí. Vale. Uy, va. Bueno. Nah. Genial. Y seguimos. ¡Uy! Vale, y ahora aquí. Vale, perfecto. Dos dados. Ah, bueno, lástima. Lol, qué risa, ¿no? Ahí. ¡Ja! Pum. nah. nah. ¡Hala, ala, ala, ala, ala, ala. Cómo huyen, ¿eh? Cómo huyen. 1-0 fin de la primera parte, pero hemos sacado Pff, maravilloso. Tres, dos heridos, tres muertos, tres no, cero noqueados, se levantan todos. Ostras. Qué suerte. Vale. Bueno, da igual, o sea, en balance tienen, no tienen la gente suficiente como para iniciar, ¿no? Sí, les falta un jugador Vale, nosotros estamos muy bien Vale, este señor con agallas lo vamos a meter aquí en el centro 10, 14 Vale, ok, validamos ahora sí, es que ahora que estamos todos Uh, es que claro, este que tiene patada me tirará unos cebollazos en serio y se va a quedar ahí clavada o saldrá fuera del campo seguro blitz tiene un turno extra, pero los jugadores que se si metieron en el placo no pueden realizar ninguna acción bueno, da igual, es una ventaja brutal claro, solo tienen los tres del centro te vas a cerrar a los tres? te vas a cerrar a todo el mundo ahí en serio me estás diciendo eso Creo que eso es súper mala idea, teniendo en cuenta que nosotros somos los enanos. No me parece la mejor forma de defender ni de milagro. Yo hubiera colado gente. Teniendo en cuenta que la patada la has metido donde la has metido. Y que tienes capacidad de hacerte esquivas para pasar. Bueno, mira, si empiezas así, pues... Tampoco está mal del todo, ¿sabes? Vale, perfecto. Dime que cae fuera. Buah, qué huevos Vale. Primero de todo, buenas tardes. ¿Cómo lo vamos a hacer? No, hay que tirar de agallas, tú. Y es este el que tiene agallas. Es que este primer placaje... Oh. Vale, vamos a... Ver. Movemos esto para apoyar y ahora vamos todo en cadena pom pom pom pom bien y encima saltan las agallas oh vale nosotros tenemos bloqueo y él tiene luchar fuck bueno pero ya hemos desatascado un poquito vale ahora dominó vale Ah, decide él bueno golpe poderoso vale y la aturdimos me gusta me gusta Es que este, el problema es que el primer placa... Oh, vale, vale, vale, vale. Al centro, al centro. Vamos a acumular gente en el centro. Uh, Bien, otro lesionado. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Vale, y este no sale ya correcto con un dadito. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Vale, ok. Vale, y lo seguimos. Vale, vamos a gastar el Blitz aquí... Vale. Vale, maravilloso. No tenemos placaje. Qué lástima. Vale. Ok, esa zona está desatascada ya. Oh, nos levantamos aquí. Vale, tira de agallas. Eso es, buenas agallas. Vale. Este placaje debería ir mejor. Buenas agallas. Vale, te has quedado vendido, amigo. ¡Oh! Vale, se lo acercamos. Perfecto, tenemos aquí un placaje ahora. A dos rojos porque tiene más fuerza. Uf. Vale, vamos a alejarnos de la zona. 67% recogida. Esperemos que sí. Maravilloso, manos seguras. Y avanzamos en aquella dirección. Vale, vamos a colocar nosotros aquí. Y bueno, con la deriva que tiene y la posición que tenemos con esta gente nos vamos a gastar los dos Ya sabemos por qué lado vamos a tirar, ¿no? O sea, aquí tenemos tres, este está aturdido. Nosotros vamos a ser capaces de llegar hasta aquí. Con estos tres hombres y estos tres hombres en el centro. Y poder ya tener una zona por la que tirar. Además, teniendo en cuenta que hemos lesionado a otro, está mucho más claro. Vale, ok. Nosotros despacio, tranquilos. Vamos 1-0, no hay prisa, no... ¿Por qué te gastarías el blitz así? Vale Hemos aguantado, está bien Ahí, ahí, pitarle, pitarle uh. ¿Qué más tenemos? A ver Aquí va. Vale, se salió Bien, ahí el tobillo ese Bien, cambia de posesión Cambia de posesión, me gusta Pues a lo mejor no, eh A lo mejor nos dirigimos hacia allá no es, mira, no es mala idea después de todo, ¿eh? Vale. Agallas, venga, dale ahí eso. Ve. Oh, oh, oh, oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Lástima. Uh, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos a ir hacia el centro. Vale, vamos a avanzar hacia aquí. Que no se note tanto. Vamos a, salir, vamos a salir hacia el centro un poquito. Que él ya haga las correcciones que necesite. Bueno, espérate. Vale. Vale, nos levantamos aquí. Eso lo teníamos claro. Ahora, con este aquí... Vale, perfecto. Vale, ok. Y nosotros vamos a seguir adelante. Le vamos a regalar un placaje a nuestro mata trolls 83% de agallas. Vale, no ha salido. Omitimos. Vale, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. ¡Oh, no! Vale, segunda tirada. Bien, perfecto. Bueno, agrupamos más Vale, lo hemos salvado Ahora bien, ¿cómo? Hay que continuar Esto de alguna forma Vale, aquí está bien No hemos gastado el glitch aún, ¿eh? Eso es una acción a considerar Vale, yo tengo bloqueo y el no Dios. Y, y aquí Puede ser buena acción Es un dado solo Venga, va A probar Vale, bueno, está bien Ok, los alejamos más de balón Me gusta, me lo quedo ¿Podemos recuperar la posición? Perfecto Vale, recuperamos la posición aquí Tenemos un agujero bien grande en este lado Pero bueno, más o menos está protegido todo Veamos qué hace A ver si tiene alguna incursión O se reagrupa todo el mundo en el centro Vale, está bien eso Hemos movido... Ay, creo que nos hemos dejado... Ah, no, no, no, Digo, creo que nos hemos dejado a alguien por ahí detrás. Suelto, pero no. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ok. Se empieza a recuperar la gente de allí. A ese lo tiramos fuera ahora en este turno, ¿eh? Vale. Vale, solo es un movimiento perfecto. Era algo que ya... Sabíamos que nos iba a pasar Uepa. Vale, podemos montar la caja Con estos dos matatrolls uh, Ah, vale, se ha girado alguien Vale, lo primero Echar a este hombre fuera Sin duda Me la juego Y lo echamos de fuera Sí o sí Perfecto A tu casa Y además de verdad Y además de verdad Además de verdad a tu, bueno, a tu casa, sí, que te entierren allí, ¿sabes? O oh, mi tío. Venga, perfecto. ¡Uh! Ah, no, no, no, no sube de nivel. Vale. Vale, ok. ¿Dónde más vamos a desatascar? Vamos a colocarnos ya. Aquí tenemos buen sitio para montar la caja. Aquí. Vale, y aquí avanzamos bastante, ¿eh? Vale, vamos a meter... No, no, no. Vale, vamos a meter los defensas en la parte delantera. el fin y al cabo son los que menos van a poder correr. Vamos a llevar el corredor aquí por detrás. El blitzer vamos a apoyar aquí. Que cierre. Perfecto. El blitz, ¿dónde, lo... ¿dónde y cómo lo vamos a querer gastar? No, esta no es la mejor idea. No, esta es peor. <risa> vale vale, vamos a abrirnos paso bueno, es que en, en verdad, venimos aquí placamos este, metemos aquí al matatrolls al follón vale, perfecto paso lateral, maravilloso ponte donde tú quieras, comión vale ok, y no hace falta que nos movamos, perfecto, vale, pues vamos a meternos aquí, en mitad del fregado Maravilloso, con este vamos a venir aquí Al otro lado del fregado Acabamos de proteger la zona Nos cerramos bien, nos curamos en salud Ya la tiramos en los placajes Que haga falta aquí en este costado Vale, desatascamos así Un dado, bien, está bien Vale, y a este lo liberamos Nos desentendemos, seguimos Vale nos lo jugamos. No quiero perder a este hombre para liberar a estos dos. Ah, lástima. Ahora tenemos a estos dos liberados. El metatrol está aquí porque está haciendo presencia y ellos no van a querer venir a pegarse. Es un poquito hace dejarlo solo, pero bueno. Vale, bueno, él se va a entretener aquí. <coughs> la caja, o sea, tenemos cinco hombres. La posibilidad de añadir un sexto un séptimo. Este por aquí burlando por delante, ya molestando, abriendo camino. Nada, nada, me voy a dejar vía libre. Me voy a dejar vía libre para meter el touchdown. ¿Vale? Tenemos un voluntario para irse a su casa otra vez. <risa> Ojo, uf. Eso es duro, ¿eh? Mm. Bueno, aguantamos, aguantamos. Bravo ahí. A que tener mucha armadura ayuda. Nada, tenemos vía libre absoluta. Para meter ese touchdown. Vale. Nos quedamos. Y voy a venir aquí con el blitzer a tumbarlo. Perfecto. Gastamos el blitz ahí. Sí, está bien. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos quedamos. Madre mía, perfecto. El bono de la cervecería para el público es brutal. El hecho es sumar más uno a las tiradas cuando alguien se queda fuera de otro mundo, tú. Vale, recuperamos este matatropa, Podré añadirlo al grupo de cuatro. Hemos perdido al blitzer. ¿Hasta dónde puede ir este señor? Hasta aquí, hasta aquí que lo vamos a traer. No vamos a avanzar mucho, vamos a avanzar poco a poco. Vale, ok, vamos a formar caja con el matatrolls Este de aquí Perfecto Vale, vamos a liberar al corredor este para que nos moleste A la peña en este costado Eso es Vale, muy bien Vamos a meter entonces ahora el balón aquí Protegido entre estos cuatro hombres ah, sí sí Vale, perfecto Y vamos a levantar estos dos guerreros para que sigan peleando y entreteniendo aquí a la gente, que ellos no estén libres de poder salir a pulular y a molestarnos al balón. Vale, perfecto. Con esto es maravilloso. Vale, ok. Vale, defender para defender es bueno para nosotros cao, bueno bueno, bueno, bueno no importa sabíamos que nos iba a pasar inconsciente no está disponible hasta el final del partido vale. nos lo quedamos nos lo quedamos está bien nada, vamos a irnos hacia allá y ya está ojo yo tengo bloqueo el no ah, mira ya que suerte uuuh a ver, botecario, boticario, Boticario, boticario La rota, pierde un punto de fuerza Dios Mira, lo matamos Con lo que tenemos Porque quién es Vale, vamos a cogerlo muerto Vale, solo era Un barba larga con defensa No hemos perdido nada No hemos perdido nada Vale, bajamos nuestro valor de equipo para poder después de este partido incorporar la máquina pisonadora y así que no se note tanto la diferencia, ¿sabéis? O sea, hemos limpiado a alguien Que a ver, joder, que parece que lo hayamos matado nosotros, ¿sabes? Pero Vale, ok, aquí ah, que, uh, Hasta aquí no llega Aquí está bien... Vale, vamos a poner la caja donde está este hombre. Vamos a venir aquí y vamos a hacer un primer placaje. Hombre, pretendemos matarlo antes de que... Vale. No hemos podido. Ah, vale. No, aquí. vale, ok, este movimiento bueno este, vale, lo recuperamos hasta aquí, perfecto vale ah, oh, no, me he bloqueado porque el matadroso tenía que haber pasado más hacia allá vale, bueno, no pasa nada bueno, ahí está bien, eh ahí está bien, ahí está bien ahí está bien, sí Sí, sí, nos vamos a quedar así Finalizamos turno y ya que él se mueva como quiera Vamos nosotros por delante El balón lo tenemos lejos de nuestra línea de touchdown Nos estamos acercando para marcar Bien, bien, bien, estamos muy bien Le hemos dado tiempo para que recupere Pero bueno, tenemos otros cuatro turnos Para poder, bueno, tres turnos más Para poder sacar el touchdown adelante Ni me preocupa Ni me preocupa Tampoco nos hace falta marcar, eh. Así lo digo. Yendo 1-0 ya. Uy. Uy, qué feo. Pánico. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. ¿Llegamos? No. Habría que empujar otro turno. Vale, perfecto. Llegamos ahí. Con esto ya, ganamos posición. Ganamos posición. ¿Vale? Vale, maravilloso. Nada. No se pudo hacer nada con él. No. Vale, ok. Ahora, ¿cómo nos vamos a posicionar? Una buena cajita aquí. En este costado. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a hacer que Duerlin pase hacia este. hacia el lado izquierdo y nos dejamos aquí el blitzer. Vale, eso es. Perfecto. Vale, y placamos aquí. Por meter el blitzer en algún lado. Uy, solo un dado. Es que el resto de placajes para nosotros son muy comprometidos. Vale, vamos a. Levantamos aquí. Es que meter el blitz el, el aquí es alejarnos porque patata no me, no me gusta esa opción Vale, pues nada, vamos a aplacar aquí, ya está Tenemos tres segundas tiradas aún Por si sale algo mal, pero... Vale, maravilloso Nos quedamos ahora en un mal spot, pero bueno Molestando aquí Vale, a golpe poderoso ¿Qué cuesta un esquivar? ¿50%? Vale. Puede ser. Me la juego. Nice. Venga. Ok, pa'lante. Finalizamos turno. tanto bien. Aquí no hay nadie más, ¿no? No, no, no hemos dejado nadie. Vale. Claro, y el AO, lo único que queda es tratar de cerrar aquí, pero nosotros lo cerca que estamos del touchdown aún podemos ir corriendo hacia allá. O incluso aquí meternos por este rinconcito. Y ya está. Mira lo que te digo, que la gente que tiene noqueada Uh, oh, vale Uh, vale, bueno, ahora vamos a tener que pegar para sacarlo Uff, vale Vale, vale Oh, joder Sin efecto a largo plazo, conclusión, vale Uff se ha girado, ¿eh? Se ha girado ahora un poquito a final de partido. Madre mía. Vale, ok. ¿Cómo lo vamos a gestionar esto? Hombre, interesa sacar... Buena ventaja ahora. O sea, con buena ventaja me refiero... Con... Bueno, a ver, me refiero con liberarlo y meter el touchdown. Se acabó. Para nosotros está bien. O sea, son 2-0... Firmamos y nos vamos a casa. Pero... Oh. Oh, ¿Cuánto? Dos dados de Blitz, vale. Maravilloso. Vale, perfecto. Aturdido, vale. Aquí, ¿qué tal? A un dadito. ¿Y si apoyamos aquí también es un dado? Diría que sí. Vale, ahora son dos. Perfecto. Perfecto. ¡Oh! Uh, bien. Otra lesión con ese golpe poderoso. Si sí, estamos sacando experiencia. uy, uh, subimos de nivel, perfecto. Vale, pues nada. Oh, uh, podemos hacer un pase. Venga, freestyle. Freestyle. Pase rápido. Venga, tenemos la segunda tirada aún para este turno, ¿eh? Venga. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Let's go! Y hacemos que Duerlin suba de nivel. Perfecto, perfecto, perfecto. Nah, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Por las nubes estamos, gente. Nos sale todo. A día de hoy hay que levantar un par de bajas, pero bueno. ¿Cero? Bien, se levantó. Buah, nada, perfecto. Es que esas imágenes en el Blood Bowl son de lo mejor. Eh. Claro, nos faltan dos. Vale, aquí. Ok, dos puntitos. Vale, así que nos vamos a quedar. No, ni se le ocurra que ni se le ocurra tratar de hacer un plagaje ahí en el centro, ¿eh? Pero que ni se le ocurra. ¿Y el, y el balón, ahí, ahí, ahí, pateado bien lejitos, ¿eh? Claro, lo único que puede tratar es de hacer algún plagaje por la banda y ya está. Pero es que está medio, tiene medio equipo fuera. No, y esto es, es que no tiene estos plagajes. Literal, lo más inteligente que puedes hacer tratar de salir y ni así tú. segunda tirada. Uy te saltas solitario. De fe. Vale, maravilloso. Ahora nosotros podemos jugar. Este no tiene gallas. Este tiene bloqueos. Este tiene bloqueo? Vale. Vale. Madre mía, otro caos. Nada, vamos a ir a comernos el balón. Omitir El problema lo vamos a tener Si tenemos que jugar hacia atrás Vale, vamos a Coger espacio Eso es Cerraditos en la banda eh, Vamos a aprovechar esto, ¿no? Vale, aprovechamos esto Metemos aquí este placaje Oh, y sale demasiado bien. Vale, yo me quedo. Una por ellos. No me hace falta la por ellos. Genial, genial, genial, genial. Nada, a tu casa. A tu casa. ¡Ah, oh, qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, al banquillo noqueado y ya está. Uy. Vale, nada, pues vamos a quedarnos aquí en el centro Vamos a ir para adelante con Este nuestro trolls Y ya está Con eso nos vamos a quedar Perfecto, vale, pues nada, fin de turno Acabamos estos cuatro hombrecillos aquí en la zona central Por acabar de cerrar lo que se pueda y ya está Calavera, oh Oh, lo siento Esto es Blood Bull, señor Fin de partido, ¿no? Ah, Nada, precioso. Qué buen partido, qué, qué, qué, qué listos hemos estado con los puños. La verdad es que para ser un derby o para, ver, o para haber sido un, un, un derby primero contra segundo, un partido de alta tensión, relajados, tranquilos, viendo la cantidad de, O sea, los viendo los partidos interiores que hemos tenido, las últimas jornadas esto ha sido, bueno, un paseito en barca. 160k, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Zarklon a puntito ha estado de subir. 9 a Zarklon, ¿eh? 9 a Zarklon. O sea, a menudo subidón. Vale. 20 armaduras rota, un pase. Una muerte, dos touchdowns. Vale, ok. Cerramos. ¿Contra quién nos toca en la próxima jornada? Contra un equipo Halfling de 1790 puntos de equipo. Clasificatorios. equipo, eh, Marcador. Un equipo Halfling que va 6-0-1 Wow Equipazo, eh En verdad, que un equipo de Halfling tenga esta potencia Me sorprende muchísimo Pero muchísimo A ver, vamos a pegarle un vistacito Claro, son todos Halflings y dos Árboles ¿Qué tiene esta gente Esquiva, material adecuado para lanzarse Escurridizo, pies firmes Vale, no sé, o sea, tiene detallitos, pero tampoco me parece un equipo para nada excepcional. Un hombre árbol al 5, al 3, con defensa para apoyar, placas múltiple, bueno, yo qué sé, tiene cositas. Nosotros vamos a meter ahora un juego nuestra apisonadora, teniendo en cuenta que nos ha muerto un barba larga. Vamos a meter la apisonadora, que nos la podemos comprar, perfecto. Uy. Ah, vale, vale, la personadora, confirmar compras, sí Vale, valor de equipo 1940, eh Agüita, vale, mejoramos, ok La subida de nivel de Duerlin. Tira al lado, a ver qué nos sale Uy, lástima, una habilidad O general o de pase Pero de pase no queremos O, o, o no... No queremos nada, no sé, extremadamente placaje. Es que no... Porque bloqueo ya tiene, bloqueo de pase. Defender estos es para que no lo sigan. Sombra, luchar. No, es que teniendo bloqueo es absurdo luchar. Vamos a ponerle defender para que no lo sigan. Este está muy bien, vale no, no, me parece, no me parece mala habilidad A pesar de que Dwerlin suele estar siempre protegido Pero cuando tengamos que jugar en defensa Me parece útil Me parece útil Vale, y aquí a Kratrek Que es un barba larga con defensa Golpe poderoso, ¿qué le podemos poner? Un más uno en fuerza, por Dios Uy, lástima 5-3-8, fuerza apilamiento, agarrar, abrirse paso bloqueo múltiple en general no, defender no para la caja ya tiene, bloqueo es que son muy completos vamos a meterle a gallas golpe poderoso, defensa vale, sí me parece útil vamos a meterle a gallas que ahora que nos vamos a enfrentar a los hombres árbol, hay que tener bastante así que nada Agallas listas. Ya tenemos dos barbas largas con agallas. Ya tenemos los dos matatrolls con agallas. Ahora la máquina apisonadora la vamos a tener por aquí pululando también. Así que nada. Bueno, nos enfrentamos a lo que es nuestro último partido de clasificación. Y ahora sí que sí, seguro, seguro, seguro, nos clasificamos. Hombre, seis victorias, un empate. Yo creo que aunque perdamos este partido, quedamos mínimo, mínimo, mínimo. Eh... Top 5 Top 5 quedamos mínimo Nada, maravilloso Aquí ha quedado, Así ha quedado eso, espero que os haya gustado Y nada, lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos Tentad que ir conmigo, que van a estar los dos en la descripción Comentamos un poquito de todo También seguidnos en Twitch, tratamos de ir Streaming, aunque ahora mismo este verano Lo tenemos un poco difícil, pero bueno, se intenta